Hola, hola, hola, hola, mis muy queridos amigues, querides amigues. Bueno, eh, nada, esta clase a lo mejor quede un poquitito más eh, extensa de lo habitual, pero igual voy a tratar de hacerla eh, lo más corto posible. En esta clase estamos empezando con un nuevo tema. Yo lo que te pido es que para eh, seguir adelante con el curso de astrología, primero te hayas asegurado tomar las eh, 50 clases anteriores. Eh, en esta lista de reproducción, es todos los miércoles, hacemos un hago. Eh, hago un video eh, nuevo, todos los miércoles sube un nuevo video en el que eh, te doy la parte teórica, ¿sí? De esa parte teórica llevamos 50 eh, videos en el que ya aprendimos lo que son los signos, o sea, las 12 constelaciones ya aprendimos lo que son los planetas los 10 planetas lo que significan los planetas en cada signo aprendimos lo que eh, son las casas astrológicas qué significa cada casa en cada signo y qué significa cada planeta en cada casa o sea ya vimos el ABC de la astrología, lo básico, básico, básico que vos necesitas para interpretar una carta natal, ¿sí? Así como dicen que, que para hablar un idioma eh, se necesita saber básicamente una cierta cantidad de palabras, o sea, tener un vocabulario, bueno... Esto es lo básico que necesitas para aprender astrología. De acá en más, eh, la astrología es todo un mundo, ¿sí? Todo, todo, porque somos individuos. Pero esto es lo más básico. Todo lo que después viene se relaciona con esto. ...con lo que aprendimos hasta la clase 50... ...inclusive aprendimos algunos tips... ¿sí? Eh, ...para que tengas en cuenta... ...cuando vayas a interpretar una carta natal... ...bien... Eh, ...la carta natal siempre va relacionada con algo... ...que se llama revolución solar... ...también existe otro sistema... ...que se llama proyección solar... Pero ese no lo vamos a ver por el momento, al menos no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver es la revolución solar. ¿De qué se trata? Entonces, esta es la primera clase. No va a ser la única. Van a ser varias clases de revolución solar. Eh, lo primero que tengo que ubicarte en qué es la revolución solar. La revolución solar... Es el momento del año en el que el sol vuelve a estar en el mismo lugar que estaba cuando naciste o cuando nació la persona que vos estás estudiando su carta natal. Entonces, a partir de eso, o sea, de su día de cumpleaños, que no cae siempre el mismo día, Puede ser un día antes, un día después, puede ser el mismo día, pero en otro horario, ¿sí? Eh, porque el sol no se mueve un grado por día. El sol se mueve 52 minutos por día. O sea, tiene que dar toda una vuelta de 360 grados en 365 días. Así que eso te da 0,52 y otros numeritos, eh, eh, grados, o sea, 52 minutos por día. Recuerden que los grados eh, se, eh, se dividen en minutos. Cada grado tiene 60 minutos. Bien, entonces, hecha esta aclaración eh, de qué es la revolución solar... Eh, vamos a verlo con un ejemplo práctico. Esta carta que vos estás viendo es mi carta natal. Eh, la verdad, cuando yo eh, hacía la, eh, la carta a mano, yo trabajaba más con proyección solar que con eh, revolución solar. ¿Por qué? Eh, porque es más fácil de hacer las cuentas a mano. Pero, cuando empecé a trabajar con un programita, entonces empecé a trabajar con Revolución Solar, porque es lo más exacto. Para determinar qué, para qué va a estar bueno el año. O sea, recuerden, la astrología no es oracular la astrología no es predictiva la astrología no es algo que vos le puedas decir a la persona esto te va a pasar lo que sí le podés decir a la persona para qué va a estar mejor su energía y para qué no va a estar tan buena las energías durante el año entonces ¿A qué cosas ponerle más fuerza si quiere lograrlas y a qué cosas no? Por ejemplo, eh, supongamos que esta persona está rindiendo los finales para eh, recibirse, para graduarse en una carrera. Eh, y supongamos que las energías no están favoreciéndolo o favoreciéndola. Eh, entonces, ¿qué hacemos, sí? ¿Qué le decimos? No te presentes. No, le decimos, ponele más esfuerzo, ponele más garra, ponele más energía. Vas a estar los, por la posición de los planetas, vas a estar distrayéndote, por ejemplo, sí. Entonces, volvemos para atrás. Eh, ...como hago siempre, pues me voy yendo por las ramas... Eh, entonces... ...lo que tenés que tener en claro... ...es todo lo anterior... ...es saber interpretar... ...qué significa un planeta eh, en un signo... ...qué significa un planeta en una casa... ...sí, qué significa cada casa qué significa esa casa en un signo y ese planeta en esa casa y en ese signo o en, el, o en otro signo, ¿sí? Eh, eso lo tenés que saber. Nosotros desde el Centro Aprender Astrología Fácilmente estamos preparando un, eh, un manual, un ebook book eh, un manual de astrología en PDF eh, y acá sí somos nosotros porque no soy yo solo el que lo está preparando eh, con un grupo de, eh, eh, de alumnes eh, del curso de astrología que están más avanzados me están ayudando a, a prepararlo en realidad lo están haciendo prácticamente ellos eh, y y va a ser un manual donde vos vas a tener prácticas, donde vas a poder ir eh, contestando preguntas. Eh, la verdad es un manual que lo estamos haciendo muy a conciencia de que puedas aprender fácilmente la astrología. Y que tengas la base, las palabras claves, las palabras detonantes en cada... Eh, punto de la, que se ve en la astrología. Ese manual te va a servir de guía para todo. Eh, todavía no lo tenemos listo. Mi idea era tenerlo listo antes de empezar con Revolución Solar para podértelo brindar. Eh, en un principio, para todo ese manual, para todos los alumnos de astrología, para todos los que vienen a. Siguiendo el curso de astrología eh, Es de distribución gratuita eh, Después veremos si lo hacemos de distribución gratuita para todos O le ponemos un valor económico, un valor monetario No sabemos, todavía tenemos que decidirlo Hay un debate interno ahí en el grupo Así que bueno como te decía, esta es mi carta natal. Entonces, yo, por ejemplo, quiero saber... Yo nací el 17 de diciembre de 1968, a las 23.30 de la noche, o sea, a las 11 y media pm, eh, en Buenos Aires. Entonces, eh, este es mi mandala, este es mi mapa de vida. Esto es lo que va a regir absolutamente eh, a lo largo de todos mis años de vida. Y esto es lo que yo tengo que tener siempre presente. ¿sí? Y ir haciendo los trabajos que no haya hecho. Eh, las cosas que me son más difíciles de hacer, las cosas que me son más fáciles. Siempre me tengo que guiar por ese mapa. Porque es la impronta mía, es la primera impresión, es la energía de cuando respiré en el mundo, energía por mí mismo, ¿sí? Y lloré. Eh, o sea, pasé por el canal angosto eh, fue mi primera angustia y eso es una impronta que te marca a lo largo de toda la vida entonces siempre nos tenemos que referenciar a partir de esto de ese mapa natal y entonces acá muy fácilmente en el programa de astrología vengo, evito hacer todos esos esa cuenta que yo ya ni me acuerdo cómo se hacía la cuenta a mano de eh, cómo levantar una revolución solar. Eh, y pongo Natal, revolución solar. Y entonces me va a dar la revolución solar que me está rigiendo en este momento. En este momento a mí me rige mi año 2020, o sea, mi último cumpleaños, o mi anterior cumpleaños, para no decir que es el último, fue el 17 de diciembre del 2020. Eh, entonces, el momento en que el Sol llega a los 26 grados 14 minutos de Sagitario, como estaba cuando yo nací, ¿sí? es... El 17 de diciembre del 2020, pero en vez de a las 11:30 pm, como fue cuando yo nací, o sea, en el año 68, fue a las eh, 2.30 pm, a las 14.30. Y en vez de ser en Buenos Aires, como fue cuando yo nací, fue en Mar del Plata, que es donde vivo, la ciudad donde vivo. Entonces, en ese momento llegó el sol, se puso en el mismo lugar que estaba cuando yo nací, y a partir de eso se crea una nueva carta, que es esta que está acá afuera. ¿Sí? Entonces, esta carta es la carta de la revolución solar, es la carta que me va a marcar el año pero siempre la tengo que comparar con la carta de nacimiento. Siempre es en comparación con la carta de nacimiento. Nunca se lee individualmente. O sea, por ejemplo... Yo, este año que estoy viviendo, y que lo voy a vivir hasta el 17 de diciembre del 2021, que vuelva a cumplir años, sigo siendo por nacimiento ascendente Leo. Pero ese ascendente Leo va a estar matizado con otro ascendente, que es el ascendente en Aries. Este año yo voy a ser un ascendente Leo Matizado con Ascendente Aries, o sea, fuego, fuego, emprendedor, de emprender cosas, cosas nuevas, cosas con fuerza, cosas, eh, sí, emprendimientos, nuevos emprendimientos. Si quiero este año cambiar algo en mi vida, toca aprovechar esa fuerza que me da este Ascendente en Aries Entonces Ese es el primer tip Que yo tengo que saber Ese es el eh, Es lo primero Que tengo que eh, Informarle a la persona De cómo va a estar su año Vamos a suponer Que eh, este año, a ver, vamos a hacer el de otro año, el del año anterior, 2019, ¿sí? Ven los que yo les decía, en el 2019 yo cumplí años el 18 de diciembre del 2019 a las 0847 AM. Ese fue el momento en el que el sol llegó y estuvo en el mismo lugar que estaba cuando yo nací. Entonces, ese año, el 2019, yo lo viví con un ascendente en acuario. O sea, ascendente Leo de nacimiento matizado con un ascendente en acuario. ¿Sí? Bien. Entonces, eso, si vos ya sabés las palabras claves de eh, el, la casa 1 o el ascendente en cada signo ya podéis interpretarle a la persona de por dónde va a venir su año ¿Sí? ahora bien ¿Cómo van a ir esos emprendimientos? ¿Cómo van a ser esos emprendimientos? O sea, yo tengo un año de emprendimientos. ¿Por qué? Porque el ascendente mío de nacimiento se matiza con un ascendente anual en Aries. Entonces, voy a tener mucha energía de emprender cosas. ¿Sí? Voy a estar guerrero. Ahora... ¿Cómo me van a salir esos emprendimientos? Bueno, el ascendente, como si fuera un reloj, el ascendente de nacimiento cae dentro de la casa 5 del año. El ascendente de nacimiento cae dentro de... ...de la casa 5 de nacimiento. Entonces, yo ya estoy en condiciones... ...de decirme a mí mismo, en este caso... ...pero vamos a suponer que estoy hablando... ...de un, de un cliente... Eh, ...de decirle a esta persona... ...que este es un año en el que... ...querer es poder... Porque el ascendente cae en la casa del querer, del quiero, la casa 5, la casa de la creación, de la creatividad, la casa de los hijos. También, bueno, yo ya no estoy interesado en tener hijos, eh, no los tuve, mmm, eh, nada, ni los voy a tener, <ríe> pero... Eh, en el caso de que fuera una persona eh, eh, que eh, nada que está eh, en edad de que puede llegar a ser padre eh, le tengo que informar que esa es la casa de los hijos que tiene mayor posibilidades de ser padre en este caso porque estoy hablando de un hombre de mí sí pero si fuera de una mujer, de una madre, tiene mayor posibilidad de ser madre o ser padre durante este año, ¿sí? Si es que así lo quisiera. Bien. Así tenemos que seguir interpretando toda la carta. Entonces, por el momento por la clase teórica de hoy lo vamos a dejar acá yo les voy a enseñar a interpretar las 12 casas de la revolución solar las 12 casas de la revolución solar comparadas con las 12 casas de la carta natal entonces eh, por el momento terminamos la clase esta es la clase teórica para hoy para este miércoles este miércoles que estimo que es 21 lo estoy grabando antes por supuesto va a ser en estreno miércoles 21 de julio del 2021 es la primera clase de revolución solar eh, a partir de hoy a la tarde nosotros en el grupo de Telegram hacemos todas las tardes un chat de voz en el que practicamos de lunes a jueves. Eh, tardes de, eh, de Argentina y de, de acá de América, noche en Europa. Eh, todas las tardes de lunes a jueves hacemos un chat de voz eh, con video en Telegram, en el grupo Curso de Astrología, y ahí practicamos lo que vamos aprendiendo. El sábado estamos todavía eh, practicando cartas natales, así que el sábado no vamos a hablar, en la clase en vivo que damos, no vamos a hablar de Revolución Solar, pero sí vamos a hablar de cartas natales así que bueno te sugiero que te veas los 50 videos de, eh, de la revolución de, de la revolución los 50 videos de la lista de reproducción que se llama aprender astrología fácilmente más este el 51 eh, en cada uno de los videos yo en la caja de descripción les dejo un resumen de lo que hablé eh, así que ahí pueden hacer copy page y copiar y pegar e irse haciendo su propia carpeta gente, me encantó estar con ustedes eh, me encantó dar esta clase y nos volvemos a encontrar en clase teórica el próximo miércoles. Y después, en todo momento, porque estamos todos los días hablando de astrología. Chao, hasta la próxima.